En el programa anterior visitamos un cultivo donde fallaba eh, la planificación. Ahora nos hallamos ante un cultivo donde se ha priorizado la optimización. Priorizar una optimización se traduce en mejorar y aumentar la producción como ahora veremos. Una muestra de la buena planificación y, la, y el adecuado planteamiento que se ha hecho en este cultivo es la ausencia de huecos entre plantas, como podemos apreciar. Apenas hay espacio para ellas. Esto se va a traducir en que todo ese volumen va a ser ocupado por masa vegetal, incluidos flores y cogollos, que es lo que nos interesa producir. Sin embargo, en el, en el programa anterior, en el cultivo en el que visitamos, pudimos apreciar que habían demasiados huecos entre las plantas. Y esos huecos son espacios que hay que rellenar, porque si no, eh, no, no aprovechamos toda la luz y todos los gastos que hemos tenido en el cultivo en sí. Este este cultivo se está realizando únicamente con dos variedades, a diferencia que la anterior en el que habían más variedades de diversos genotipos y diversos fenotipos, en este solo hay dos variedades con diversos genotipo pero un fenotipo igual, es decir, buscamos que las plantas ...sean iguales a la hora de crecer y a la hora de florecer... ...con una velocidad de floración y de crecimiento muy similar... ...para evitar descompensaciones... ...con ello también evitaremos subir y altibajos en la instalación de los focos... ...por lo tanto la luz siempre va a llegar de una forma homogénea... ...a toda la parte superficial, a todas las humedades floridas... ...es decir, a los cogollos, que es lo que nos interesa. Las dos variedades utilizadas son Critical Mass... ...que son las que tengo delante de mí... ...y las que tengo a mis espaldas son Channel... ...como hemos dicho son genes divers, diferentes... ...pero los fenotipos, es decir, las formas son lo más parecido posibles. Lo que se busca es una, un cultivo muy homogéneo. Eh, bueno, con esa forma, lo que hacemos es conseguir una optimización mayor de, del cultivo. Como, como se puede apreciar, hay una densidad de población bastante elevada. Estamos hablando de que bajo estos seis focos de 600 vatios se están cultivando 200 esquejes. Estos esquejes se tuvieron 15 días simplemente en crecimiento. Durante estos, estas dos semanas de crecimiento, las plantas pegaron un pequeño tirón y, enseguida a continuación, se pusieron a florecer. Esta forma de cultivar esquejes se le denomina Sea of Green o mar verde. Como se puede apreciar, forma todo un manto verde a la misma altura y esto lo que se traduce siempre es en aumentar y mejorar la producción, que es lo que nos interesa en el cultivo de interior, ya que hay que optimizar cada gasto que hemos hecho en vatios de luz, en abonos y en el propio trabajo y esfuerzo que hemos realizado. Siempre plantas a una misma altura, así el foco siempre trabajará de una forma lo más similar posible respecto a todas las puntas de floración, ¿no? a todos los cogollos. Para que veáis la gran diferencia que hay a la hora de planificar correctamente un cultivo, simplemente reseñar que en el cultivo que vimos el programa anterior, habían, en la fase de floración, en una de las pequeñas fases que habían habían 2.200 vatios. Ahí yo calculaba que cerca de los 800 gramos de producción el kilo no llegaría a sacarlos. Sin embargo, aquí estamos hablando de seis focos de 600, que son 3.600 vatios, o sea, 1.400 vatios más, y sin embargo estamos hablando de una producción de entre 3 y 4 kilos, o sea, 3 o 4 veces superior a la que estuvimos viendo en el programa anterior. De ahí la necesidad de priorizar y optimizar los cultivos y la productividad de ellos, que es muy importante porque si no malgastamos el tiempo y el dinero... Y la verdad, tal como está la situación, no podemos permitirnos ese lujo. Este cultivo se está realizando en contenedores de 7 litros, macetas circulares, completamente cilíndricas y de color negro. Es el único de los factores negativos que hemos visto en este cultivo: que la maceta para un cultivo de interior ha de ser cuadrada. Siendo cuadrada, evitamos estos huecos en medio con lo cual siempre todo el sustrato, todo el, el volumen que haya siempre va a estar ocupado por sustrato y no vamos a dejar ningún hueco que lo único que va a hacer es ocupar un volumen innecesario. Por lo tanto, siempre en interior maceta cuadrada. Es un dato muy, muy importante. Se ha utilizado un sustrato de turba, una mezcla de turba ru, rubia, turba negra, también lleva fibra de coco, perlita, que son las arcillas expandidas, ...y abonos de, orgánicos a base de humus y, y baguano para la floración. Son sustratos comerciales que se pueden adquirir en, en cualquier grow shop. En los Indur nosotros hemos de proporcionarle todo lo necesario, es todo artificial. Hemos de proporcionarle la luminosidad y la iluminación adecuada. Hemos de proporcionar una ventilación, una aireación y un intercambio de gases adecuado. Hemos de procurarle una temperatura ideal. La razón de la potencia de vaciado y de intracción ha de ser la relación también del volumen que tenemos en la habitación y queremos vaciar y en el tiempo en el que se ha de vaciar y también siempre y cuando teniendo en cuenta las temperaturas que suelen oscilar esos cuartos de cultivo. Para que la renovación del aire sea más efectiva, tanto el intractor como el extractor han de estar instalados de forma opuesta el uno del otro. Así favoreceremos la entrada por un sitio y la renovación de todo el habitáculo hasta que salga por el otro sitio. Luego utilizaremos para que se disperse ese aire nuevo que ha entrado el uso de ventiladores, que son muy importantes también. Con eso también ya no solo dispersamos el aire, sino también reforzamos la estructura de las plantas, ya que el viento ejerce cierta fricción sobre ellas, lo que les hace que los tallos se refuercen y las ramas un poco más que si no estuviera el aire presente, que serían mucho más débiles. Los valores de la temperatura también son muy importantes. Si están muy por debajo de la media, o si las temperaturas mínimas bajan de 15 grados, las plantas frenan bastante el crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a crecer casi y la producción va a ser muy, muy, muy reducida. Por el lado contrario, si las temperaturas son muy altas, no solo que también se frena el crecimiento, porque si la temperatura del sustrato adquiere demasiada temperatura, el flujo masal de los nutrientes cesa, por lo tanto se dificulta la alimentación de las plantas y con ello el crecimiento. Además, las plagas se desarrollan mucho mejor, con temperaturas altas se produce un caldo de cultivo idóneo para que se desarrollen. Para controlar la temperatura y la humedad es imprescindible disponer de un higrómetro y termómetro. En este caso disponemos de un higrómetro y termómetro que tiene máximas y mínimas. Es muy importante este dato, ya que cuando se apaguen los equipos disminuirán las temperaturas, lo mismo que si, quitamos, si disponemos de un aire acondicionado y se apaga también van a bajar las temperaturas. Es importante controlar las máximas y las mínimas que se producen en el cultivo. Los valores más o menos ideales... No deben de superar los 25, en este caso 28 grados se puede permitir. En 30 ya comenzaríamos a hablar de unas temperaturas demasiado críticas. Lo mismo que la humedad, si superada el 70% comenzamos ya a hablar de humedades muy críticas para la aparición de hongos. Igual que si la humedad y la temperatura es muy alta y la humedad es muy baja es inferior al 40%, también tenemos problemas de que aparezcan plagas como la araña roja o los chips que les gustan los ambientes poco húmedos. Hay que ser cautos en no los sin dur. Tener en cuenta que trabajamos con equipos de electricidad y esto puede producir cortocircuitos si las instalaciones no son adecuadas. Siempre que podamos contar con la colaboración de un electricista, mucho mejor. Se deben de hacer instalaciones que estén acordes a una seguridad por lo menos lo máxima posible, ya que son equipos de mucha potencia que si los tenemos en contacto con agua, que trabajamos con agua porque hay que regar las plantas, esto puede ser un caldo de cultivo ideal para tener un grave peligro como han ocurrido cultivos, que debido a los cortocircuitos han habido intervenciones policiales y encima han sido detenidos por, por cultivar cannabis para su consumo. O sea que mucho cuidado y siempre tener en cuenta que la instalación ha de ser lo más adecuada posible. En este caso hay que contar con diferenciales que salten en cuanto se produzca un cierre.